¿Saben qué es lo que creo que también está fallando en esta temporada? Muchos de los fanáticos de esta última temporada son gente muy joven y creo que como gente joven pues solamente aprecian lo que es el fish factor. El Fish Factor es eso que define hacia las personas que pesan 50 kilos, que tienen 20 años y que se ven espectaculares porque se visten súper súper bien y pues que nos regalan esa ilusión de parecer una mujer. En esto de lo que, lo, lo que es el Fish Factor, sobre todo de las últimas generaciones, pues tenemos a reinas muy populares como Pearl, como Miss Fame, como Violet Chachki, como Naomi Smalls y pues también como la queridísima Valentina. Pero déjeme que le explique algo a, a todos estos fanáticos de la Nouvelle Vaguer. ¿Qué dice eso? Nouvelle <risa> <risa> Okay. Realmente, para ser una ganadora de RuPaul's Drag Race, se necesita mucho más que una cara bonita, mucho, mucho más que juventud. Para ganar este programa, realmente tienes que ser versátil. Y hablando de la vieja guardia, ¿se han dado cuenta de cuánto ha cambiado el programa este que se mudaron a VH1? Ya no sale pitbull, ya no hay mini reto, ya no hay más don't don't this. Oh. La edición del programa también ha cambiado muchísimo, ya no se ve tanto shade Es más, ya casi ni siquiera se oye el shade button Ese. Supongo que eso tiene que ver mucho con el, con el Fifty Gate, pero pues la verdad yo extraño todo eso, a lo mejor porque ya tengo mis años encima, pero a mí me gustaba muchísimo lo que se hacía antes. No estoy negado a los cambios, pero siento que el programa ha perdido muchísimo de su identidad gay, desde que está buscando una audiencia más joven y más amplia. Resumiéndolas. Quiero pedirles algo. Quiero pedirles, de todo corazón, que se relajen, que se aflojen el brasil ¿Qué se dice? ¿Really, queen? Que se ve que muchos de ustedes les aprieta. Esto es un programa de televisión. Se supone que eso está aquí para entretenernos. RuPaul's Drag Race es un programa que, además de entretenernos, se ha convertido en un estandarte del transformismo, del arte del drag. Y también es una plataforma que impulsa el talento de muchas personas que no conocíamos y que han tenido la oportunidad de demostrarnos eh, la magia que pueden hacer a nivel mundial. RuPaul Drag Race también nos ha dado la oportunidad en el pasado de ampliar nuestros horizontes dentro de la misma comunidad LGBTQ+ y que nos da la oportunidad de ser más abiertos con todas aquellas personas que no estamos heteronormalizados. Quiero creer eso, o que somos seguidores de la teoría queer. Y si no sabes nada de lo que estoy diciendo en este momento, ¡GOGLEALO! Si seguimos poniéndonos perruchis, y seguimos criticando el programa, lo único que vamos a poder conseguir es que nos cancelen el programa, y luego quién nos va a entretener. Así que las invito a hacer este ejercicio conmigo. Estiren los brazos. Respiren profundo. Tomen un poquito de burbujas. Y luego. Relajen la raja. Si ustedes están preguntando cuáles son las reinas que estoy siguiendo con todo mi corazón. Si están muy preocupados si y no pueden dormir, se los voy a decir. Mis tres favoritas reinas, Vende la Creme.